Hoy en guías rápidas en un minuto te estaré explicando cómo subir la profesión de inscripción para ello primero hasta el 15 vamos a estar moliendo muchas plantas intenta tener variedad no solamente la 8 en blume sino todas las que se puedan hasta el nivel 20 vamos a crear todas las tintas posibles de floreciente y serena además de algunas runas heladas por supuesto hasta el 32 vamos a crear la corteza retorcida rúnica y la tinta bruñida recuerden crear al menos uno de cada uno de los ítems para obtener puntos de conocimiento Hasta el Vamos a crear más tipos de runa y ropa de profesión Hasta el 45, tinta cósmica Hasta el 52, cada una de las misivas y técnicas de runas Bantus Hasta el 65, seguiremos creando las mismas, solamente que ya no obtendremos bonus Y finalmente, a nivel 100, vamos a estar creando ítems épicos Ya sean cartas de la luna negra, barajas de la luna negra Más equipo de profesión, ítems de reputación o ítems que se obtienen en el mundo